En este video les voy a mostrar cómo funcionan los fundidos y los crossfaders en las muestras de audio. Ojo, esto no funciona con los clips MIDI. Muy bien, como pueden ver he grabado algunas muestras de audio. Para visualizar los fundidos tenemos que seleccionarlos desde el selector de dispositivos como se indica en pantalla. Una vez seleccionándolos podrán ver unos controles de fundidos. En el video anterior hemos visto cómo automatizar los fundidos de entrada y salida de volumen, pero con esta característica podemos realizar dichos fundidos directamente en el archivo de audio. Simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar este circulito y vamos a arrastrar hacia la derecha para crear un fundido de entrada. Vamos a escuchar el resultado música de rock, la música electrónica voy a separar la segunda muestra de audio un poco para darme espacio vamos a seleccionar un rango y con control L vamos a crear un loop ahora sí música de rock música de rock como pueden ver el audio no entra luego luego sino que hemos creado un fundido de entrada podemos arrastrarlo más si necesitamos que el fundido de entrada sea más largo Vuelvo a reproducir, música de rock, música de rock. También tenemos este otro pequeño circulito. Como pueden ver el fundido también nos actualiza la imagen de la frecuencia de audio. Escuchemos de nuevo, música de rock. Ahora voy a bajar el volumen de entrada, solamente arrastrando hacia abajo. Música de rock ustedes pueden tener mayor control sobre sus entradas dentro de los archivos de audio ahora las salidas es exactamente lo mismo pero la inversa música de rock música de rock música de rock música de rock ahora lo que vamos a ver es cómo se realizan los crossfaders Realmente es muy sencillo, lo único que vamos a hacer es seleccionar otra muestra de audio y la vamos a encimar encima de otra. En este caso la muestra de audio donde digo música de rock. Y en las uniones de ambas muestras simplemente podemos arrastrar estos controles para integrar o hacer un crossfader entre ambas muestras de audio. Y nosotros podemos tener un mayor control de cómo queremos que se mezclen estas muestras. Escuchemos. Música de error. música electrónica. Música. Voy a arrastrar hacia la derecha. Música de error. música electrónica. Música de error. música electrónica. Música de error. música electrónica. Música de música. y también tenemos este control de en medio para controlar este cómo queremos que se integre este crossfader. Música de error. música electrónica o por ejemplo que baje. Música de error. música electrónica más hacia la izquierda, más hacia la derecha. Música, de, ah, música electrónica. Ustedes pueden utilizar estos controles de manera que puedan integrar sus crossfaders y sus fadings de una forma más simple. Muy bien amigos, en el próximo video vamos a ver cómo funcionan las modulaciones.